Desde Front, voy a, para poder tener una referencia de mi objeto, voy a insertar un canvas. Voy a insertar desde la computadora mi imagen. Aquí está. Y lo voy a hacer grande esto. Ahí está. Ok. Voy a editarlo porque quiero que quede centrado. Eh, como esta es la vista frontal, voy a dejar a la mitad de mi plano. Voy a prender Origin. Quiero que esto quede al centro, el origen. Ahí está. Y ok. Ahora me voy a ir a este lado y voy a volver a insertar un canvas. Insertar desde la computadora. Es este. Y lo voy a poner ahora en este lado. Voy a aprovechar que tengo la vista frontal y lateral. Voy a hacer grande. Y lo voy a acomodar al centro. Es esta la que quiero. Voy a ver que queden más o menos del mismo tamaño. Está muy grande, lo mismo chiquito. Y voy a bajar la opacidad de, las dos, de los dos canvas. La tengo en 50, la voy a bajar a 32. Ok, me voy al que sigue, el de lado. Edit feature, opacidad, bajarla a 35. Ya está, para poder ver mi modelo. Voy a empezar. Ya que tengo esto, create form, en la vista frontal, voy a hacer mi cubito de la forma, mis plano de simetría no es este es este un poco este es el plano de simetría voy a agregarle caras de frente ya está bien del lado lo voy a hacer más ancho y le voy a dar ok ahora sí vamos a empezar a ajustar voy a primero levantar estas dos líneas de aquí modify y les voy a levantar voy a crecer un poco ahí está. Voy a hacer lo mismo con las líneas de acá abajo. las pues voy a crecer un poco. De frente ya está bien. Me voy de lado. Ahora lo que voy a hacer es adaptar estas partes. Esto lo voy a mover un poco para acá. Esto es un poco para acá. Aquí hay que meter estas. Esta línea y esta. Vamos a meterlas. Ahora agarro esta línea de aquí. Lo voy a meter aún más. Ahora voy a agarrar las caras. Completas las caras y les voy a dar un giro para que me dé esta curvatura. Ya se está adaptando. Voy a volver a hacerlo con la cara de arriba. Sí, para acá, levanto un poco. Ahí está. Y listo. Ya está, ya está la forma principal. No más que hacerle. Apago los es para ver cómo se ve, me agrada. Y le doy Finish Form. Lo básico, ya está. Voy a prender los camas otra vez para ver detalles. Voy a hacer suma aquí, vean, hay que hacer este recorte de aquí donde va este botón. Entonces, lo que voy a hacer es crear un plano, un offset plane, a partir de este plano de aquí, y lo voy a levantar. Más o menos a la altura que me indica el canvas. Hasta aquí. Le digo, ok, y sobre este plano voy a empezar a dibujar. Voy a la vista top para dibujar la parte que, que está aquí. Voy a poner una línea, esta me va a servir de simetría, entonces le voy a decir que sea de construcción. Y a partir de este punto, voy a crear con un spline la forma del espacio en donde va el botón. Ya está. Voy a hacerle mirror a esta línea. Mirror. Mirror line es esta que construí. Le digo, ok. Y voy a hacer que sean tangentes estos dos. Ahí está. Voy a acomodar un poco esto para que sea mejor. Ya quedó. Voy a darle cerrar con una línea. Voy a cerrar mi perfil para poder extruir. Cierro mis canvas. Le digo extruir. Este perfil hacia arriba, todo hacia arriba. Y ok. Ya está. puede ser hacer redondeo para que no se vea así de raro. Redondeo de uno está bien por aquí. también aquí voy a hacer redondeo. Listo, ya está el espacio del botón. Vamos a ver qué más tiene en cuanto a la forma. Mm, ya está. Ok, vamos a hacer ahora las divisiones. Voy a apagar el body. Bien. Ahora voy a hacer estas divisiones. Esto de aquí y esto de acá. Para ello voy a empezar a dibujar en este plano unas líneas. ¿Qué es por acá? y esto acá. Ya quedó. Apago mis canvas y prendo mis cuerpos para ponerle finish Sketch, Modify y Split Body mi body to split es este. El split tool va a ser este y este para separarlos. Y ok. Ya quedaron separados. Ahora los voy a escalar. Este es el body número 2. Entonces voy a modify scale y le voy a poner punto 9. Punto 95. Ahí está. Punto 95. Ahora el body 4. Modify scale. Punto 95. Y ok. Ahora los voy a acomodar. Voy a acomodar el body 4. Voy a mover hacia adentro. Ahí está bien. Ahora muevo este, el body 2. Move. Ahí está. Y los voy a combinar para que sean un solo cuerpo y no tres separados. Combine este cuerpo junto con este y con este. Ok. Listo. Body 3. Ya es un solo cuerpo. Voy a poner nombre. Principal. Listo. Voy a dar detalles estos para que no sea raro. En vez de fillet, le voy a dar chamfer. Aquí. Te digo que de 1 milímetro se ve bien. Chamfer 1 milímetro. Ahora me voy acá. Toda Esta línea, un milímetro. Ok. Listo, ya está. Un solo cuerpo, ya está la división. Pero mis campos para ver qué más falta. En cuanto al cuerpo, parece que ya es todo. Si ya es todo, lo que voy a hacer es, ahora sí, partir el cuerpo. Modify Split Body. Por split es este. Split tool va a ser el plano que tengo en la mitad. Le digo, ok. Voy a apagar uno de ellos. Y voy a empezar con los Shell. Un milímetro hacia afuera, a ver si quiere Ya quedó. Voy a apagar este y prender este. De hecho, vean, cuando lo hacen hacia afuera, crece el espesor un milímetro en todo el perímetro. Voy a hacer el Shell ahora de este lado. Shell, outside, un milímetro, enter. Ya quedó. Voy a aprovechar que estoy en esta vista para dibujar ahora los soportes. En el plano frontal voy a dibujar líneas rectas. Voy a ponerle un soporte que vaya de aquí a aquí, otro soporte que vaya, como aquí hay un botón, voy a poner el soporte hacia acá, y un último soporte que cruce todo desde aquí hasta acá. Ahí está, finish sketch, create web, las curvas que necesito, son estas, pero no es tan grueso, lo voy a poner de un milímetro, Ahí está, ya lo hizo, ok, otra vez create web. Para esta, este, nuevamente create web, esta y este. Están mis soportes. Voy a ocultar este cuerpo y hacerlo del otro lado. Create web. Aquí sí me voy a dejar hacer todos al mismo tiempo. Le digo flip direction para que lo haga para el otro lado y ok. Listo, ya tengo los soportes internos. Muy bien, voy a prender los canvases para ver qué más falta. Por adentro ya está, por afuera, ya está la forma principal, entonces voy a trabajar ahora con este botón. Desde la vista right voy a empezar con un sketch. El botón va por aquí, así que lo voy a hacer, como me quede más grande esta parte del cuerpo, lo voy a sacar un poco. Voy a empezar a partir de aquí. Saco una línea recta. Y lo mando a con este. Cierro, le digo OK. Voy a apagar... Los bodies y los canvases para arreglar esta parte de aquí. Este lo voy a mover un poco para acá. Este lo voy a subir. Este lo voy a bajar. La curvatura la voy a aumentar. Y esta. Voy a sacar un poco más esto. Ya queda el botón. Ahora voy a extruir. Finish sketch. Extrude. Extruir este perfil. Me voy a la parte frontal. Lo extruiré aproximadamente 2 milímetros de cada lado. Simétrico. No es cut, es new body, porque es mi botón. Y, ok. Este es el botón, voy a redondear. Ahí está. Redondeado. Para que no sea así como medio raro, porque está como encimado, voy a hacer el corte donde debería de ir insertado esto. Voy a crear un rectángulo en esta cara. Y voy a hacer un rectángulo a partir de aquí. Y para acá abajo. Ya quedó el rectángulo. Para no cortar mi botón, lo voy a apagar. Pines Sketch. Mi botón es el cuerpo 6. Lo apago. Voy a extruir este perfil. Prendo mi botón y ya está. Con su ranurita. Ahora sigue el botón de arriba. Vamos a dibujar aquí el botón. Me voy a top. Sobre esta cara voy a dibujar un círculo. Y lo voy a dibujar un poco más adelante. Aquí está bien. Hago un círculo. Voy a extruir estos dos perfiles hacia arriba. Lo voy a dejar en 2 milímetros. No es un join que se un al Ok. Le voy a hacer un chamfer a esta, esta línea. Chamfer. A esta línea. 2 milímetros. está. Sobre esa cara voy a dibujar el, el otro pedazo del botón. un círculo. Hasta aquí. Extruir. Extruir esto. Hacia arriba 2 milímetros. Y el botón lo voy a redondear. Este no es chamfer. Este es fillet. 2 milímetros. este está el botón. ¿Qué más? prendo el canvas. Ya tengo mi botón de arriba, ya tengo mi botón de lado. Voy a hacer estos puntitos. Estos puntitos que hay aquí, que son como la bocina. Entonces, voy a apagar otra vez mis camases Voy a crear un sketch en este plano. Y me voy a ir a los circulitos. Ahí está uno. Para hacer todos, le digo, rectangular pattern. Mi objeto es el círculo. Lo voy a mover para acá. Voy a aumentar la cantidad de circulitos. Y hacia abajo también. Le digo, Ok voy a ocultar este body este también, y le voy a decir finish sketch y extruir, voy a seleccionar todos. Seleccionados, ya están, prendo mi body y voy a extruir todo hacia acá. Ok, ya está, ya está la bocina, los botones, faltaría, prendo mi camas, faltarían estos botoncitos de aquí, estos de aquí. Voy a girar, lo tengo de lado. Y aquí voy a crear un nuevo sketch sobre... Voy a apagar mis cámaras sobre otro plano. offset play agarro mi plano frontal y lo voy a mover hacia afuera. Ahí está, okay. En este nuevo plano voy a empezar a dibujar. Los botones van por aquí, entonces me voy a Slot. Slot es una figurita que ya es muy similar a los botones que tengo por aquí. Ya está. Voy a hacer una extrusión de esto. Quiero ver si agarra hasta esta cara y el corte que sea de punto 2. No es un join, es un cut. A ver si quiere. Menos 0.2. Este es el corte, ya me lo hizo. Ahora sobre esta cara que acabas de hacer, voy a hacer los circulitos que pertenecen a los botones. Botonino, botón los botones? Le voy a decir lo mismo, empieza a partir de un objeto, que sea esta cara, y lo voy a extruir un milímetro, ya está, puede ser Phillips, 1.5, ya están los botones, ¿qué más falta? Prendo mi canvas y falta la lucecita, algo importante. Voy a dibujarla aquí abajo. Voy a crear un nuevo sketch sobre este plano rights Y voy a dibujar algo así. Ya está. Y en este caso, como la luz va al ras, en el render pueden ponerle un color blanco, un color luz. Y aquí solo hay que dividir la cara. Entonces, le digo Finish Sketch, Modify. Pueden escoger Split by o Split Face. En este caso es lo mismo. Le voy a decir que me vaya a dividir estas caras de aquí con respecto a esta línea que dibujé. Aquí me haga la división y ok. esta vídeo para que en el render se pueda poner otro material. Y listo, de hecho ya está todo el modelo terminado. Ya en KeyShot se le ponen los colores y se hace el render. Botón derecho, apariencias, me despliega apariencias y voy a empezar a colocar colores. Voy a ponerle el color general a todo, lo voy a dejar por ahorita en amarillo, todo esto. El otro lado también listo ahora me voy a faces Y ya tengo colores diferentes. Esto es lo importante. Lo voy a guardar. Y voy a abrir ahora KeyShot. Lo primero que hay que hacer es abrir el archivo Iges que grabé hace rato. Aquí está, ¿todo bien? Ok. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es poner materiales. Me voy a el botón, el botón va a ser un plástico, el botón de arriba va a ser un plástico rojo, sobre una base de plástico blanca. Ahora voy a los otros botoncitos y listo.